Yo diría de Teodoro que fue un hombre de, de barrio. No del barrio, sino un hombre de barrio. No renunciaba a contestar preguntas complicadas. Cuando bajaba de su casa en la Puyade hasta aquí, hasta la parroquia, pues iba por la calle parándose continuamente con unos y con otros.